Bien, pues vamos a ver primero eso, cómo vamos a crear un tema, un tema para WordPress personalizado. No vamos a hablar de partir de cero, porque vamos a utilizar dos, dos frameworks para, para desarrollar el tema. ¿Vale? Yo bueno me dedico principalmente a eso, a desarrollar temas, trabajo para, para varias agencias como freelance. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Vamos a, a ver, ¿qué es Foundation? que es Underscores, y vamos a ver cómo mezclarlos, cómo integrarlos uno con otro para crear el tema. Foundation, como dice en su propia página web, es eh, un framework eh, responsive muy, muy avanzado. ¿vale? ¿Qué es un framework? Un framework es un conjunto de herramientas, en este caso son archivos CSS y algunos mmm, archivos Javascript, ...que nos permiten ahorrar mucho trabajo... ¿Vale? ...no tenemos que crear las cosas desde cero... ...de hecho... Mmm, ...hay gente que hace las cosas desde cero... ...pero realmente de la, a la hora de ponerse a trabajar de forma práctica... ...muy pocos hacen cosas desde cero... ...nadie se pone a picar código... ...y empieza a escribir las páginas en, en HTML5... ...y empiezan eh, los simbolitos... ...HTML, simbolito e intro... ...y empieza a escribir todas las etiquetas... ¿Vale? ...Foundation nos permite crear... Eh, de forma muy rápida, eh, página Responsive, ¿vale? Incluye muchos módulos. Podemos elegir a la hora de, de instalarlo qué módulos queremos utilizar y qué módulos no queremos utilizar. ¿vale? Muchas de las, mm, de las controversias de los frameworks es que dicen es que trae un montón de cosas y no, no las necesito todas. Pues con Foundation podemos elegir a la hora de instalarlo qué queremos eh, utilizar y qué no queremos utilizar. Ventajas que tiene Foundation, bueno, Foundation es, uno, es un framework CSS muy conocido, hay otros, ¿vale? Las ventajas de, de estos frameworks es que está utilizado por muchos desarrolladores. Foundation nos permite eh, tener un equipo de desarrolladores de todos los niveles, desde los básicos, o sea, más novatos, entre comillas, a los más avanzados. Todos trabajan con la misma, con, con los mismos códigos. Es Mobile First, está pensado para desarrollar eh, webs pensando primero en, en móvil. La ventaja más importante para mí es esta. Está probado y testado por desarrolladores de todos lados. En cantidad de dispositivos que uno solo por sí mismo no puede, no tiene acceso a ellos. ¿Vale? Cuando uno se dedica a hacer páginas en HTML5 y CSS, sí, está muy bien hacerlas de, desde cero, pero cómo lo pruebas en en un dispositivo que no tenemos alcance. Lo que he dicho antes, una de las ventajas de Foundation respecto a otros es que nos permite elegir qué componentes queremos que incluya y qué componentes no queremos que incluya. Hay mucha documentación disponible, podemos conocerlo todo en su propia página web, que luego os daré en los enlaces, y es open source. O sea, está disponible para todos, para poder aportar. Eh, ...y debatir sobre cosas futuras que se quieran incluir. En el, en el ejercicio que hemos hecho he utilizado Foundation 5. La versión 6 está próxima a salir y en ella estamos... Bueno, ...todo el que quiere contribuir ya está diciendo qué quiere que se incluya en la próxima versión. De las cosas más importantes a la hora de crear un tema... Eh, ...si utilizamos un, un framework CSS es el grid... ¿Qué utiliza? ¿Vale? El grid de, de Foundation es bastante potente y sencillo de utilizar. Un grid es un sistema de rejillas que utilizamos para, para maquetar una página y decirle pues, cómo van a, a distribuirse los contenidos dentro de esa página. ¿Vale? Aquí os he puesto un ejemplo sencillo donde tenemos eh, las 12 columnas del, del grid y hemos elegido que el contenido va a ir en 6 columnas, lo que sería la mitad de la página y dos barras laterales que ocupan un cuarto cada una. ¿Vale? Esto lo hemos definido con unas clases que aquí, no sé si lo vais a ver desde ahí, pone large-6 columns. En este ejemplo, el sidebar, pone large-3 columns. Le estamos definiendo que para dispositivos de pantalla grande va a utilizar seis columnas. Del total de columnas. En este ejemplo, estamos utilizando el mismo código, pero le estamos definiendo que para pantallas pequeñas el contenido va a ocupar 12 columnas, o sea, el ancho total de, del espacio disponible para, para meter el contenido, y los dos sidebars los vamos a decir que tengan cada uno seis columnas, o sea la mitad. ¿Vale? Se lo definimos así. Small-12 columns. Small-6 columns. Eso es para que visualmente se vea cómo, cómo se organiza. Porque el contenido sería ese. En un div que empieza y acaba aquí. Hemos definido una clase que es row. Que lo que hacemos es definir la fila de contenidos, cómo vamos a meter los contenidos en esa fila ¿Vale? no hace falta que sea un div, puede ser cualquier otro elemento html5 como un section o cualquier otro ¿Vale? en ese row hemos, meti hemos metido otros tres div que son realmente los que van a tener el contenido en este primero hemos puesto class y ahí hemos definido que para pantallas grandes large, va a utilizar seis de esas columnas disponibles y para pantallas pequeñas va a utilizar 12. Ese sería el primer recuadro que hemos visto en el ejemplo anterior. Y los dos sidebars, pues hemos dicho que en large va a utilizar tres columnas, son cuarto, y en small la mitad. Foundation lo podemos encontrar en esta página, foundation.zurp.com. Voy a hay diferentes maneras de, de utilizarlo, de poder descargarlo para, para para utilizarlo. Le damos al botón de Download y nos lleva a esta página. En esta página tenemos varias formas de descargarlo. ¿vale? La Complete, completa, o sea, te lo descarga todo a saco. Essential, que es lo básico, Custom y SaaS. Nosotros vamos a ver en este ejemplo... Custom, pues vamos a elegir qué componentes queremos y cómo, qué colores queremos utilizar. La versión SAS es más avanzada y necesitaríamos prácticamente toda la mañana para solo hablar de ella. Cuando le damos a Custom, aquí tenemos varias opciones. En esta primera columna eh, tenemos todos los componentes que podemos incluir. El Grid, el Block Grid, elementos sobre navegación... Y un montón de elementos y componentes de JavaScript, como la barra lateral de esta de los móviles, el off-canvas, o tabs, tooltips. Podemos elegir lo que queremos y lo que no. En, en esta otra columna elegimos cuántas columnas vamos a usar, Por defecto son 12, pero podemos utilizar otro sistema, que sean 24 o 16. El espacio que va a haber entre cada una de las columnas... Y el tamaño máximo de las 12 columnas. ¿Cuánto quiero que ocupe el tamaño máximo de las 12 columnas? Aquí definimos los colores: color principal, que se va a utilizar, por ejemplo, en, text, en enlaces, color secundario, colores de alerta, elementos de, de éxito, o los colores de las fuentes y encabezados. También tenemos otros elementos como el, el border radius y. Otra que es el breakpoint. breakpoint es cuando vamos a decir la foundation que va a pasar de utilizar un, una pantalla large a una um, de tablet. Por ejemplo, si yo el menú de navegación, cuando lo estoy viendo en, un, en una tablet, no quiero que aparezca el menú y quiero que aparezca el, tim, el típico simbolito de, de la hamburguesita, para darle y que aparezca desde el lateral la barra lateral, como si fuera una app, pues ahí lo definimos. A partir de cuándo queremos que tenga ese comportamiento. Aquí no me ha cabido en la captura, pero debajo está el botón de download. Una vez que hemos elegido qué componentes y qué estilo quiero que tenga eh, de base el, el foundation, le doy a download y me descarga un zip. Dentro del zip viene una carpeta CSS, que luego veremos, eh, la carpeta JS con todos los javascript y un archivo index que te dice más o menos cómo, cómo utilizarlo. Underscores. Underscores es un tema base, Starter Theme de WordPress, para ahorrar espacio lo llaman guión bajo S, que es un Starter Theme. Es un tema base, básico, para empezar, también llamados en blanco, que trae todo lo necesario para una vez que lo montas eh, funcione. En este caso, underscore, eh, sí, Underscores no trae nada de estilos, o sea, es muy feo, ahora lo veremos. En cuanto lo ponemos en marcha, Nos permite eh, desarrollar de forma muy rápida un tema para WordPress porque ella trae todas las plantillas de archivos como el 404, el Search Form, eh, los Archive... De hecho, por ahí en la página de underscore dice que te ahorra mil horas de, de desarrollo. Ponerse a hacer todo eso a mano pues te ahorra eh, muchísimo trabajo. Este tema Underscores lo utilizan los, la gente de Automatic para desarrollar sus propios, sus propios temas. Lo utilizan como punto de partida. ¿Ventaja que tiene sobre, sobre otros? Pues está eh, ampliamente utilizado por un montón de desarrolladores. En la, en la cuenta de, de GitHub de donde ellos desarrollan uno puede aportar y, y solucionar muchos problemas. Vamos, que es un buen punto para, para empezar. Si nos vamos a la página de underscores.me, podemos generar el tema base. El tema base, lo único que tenemos que decirle es qué nombre queremos ponerle al tema, el slug que va a utilizar, y ya ponerle unos datos que no son obligatorios, como el nombre del autor, la URL del autor y una descripción. Abajo hay una opción que pone Sassify. Que sirve para decirle que además del tema base me incluya los archivos SAS, por si quiero personalizarlo de forma más avanzada. Pues una vez que rellenamos esos datos y le damos al botón de generate, nos genera otro zip con todas las carpetas que, que utiliza underscores. Esta sería la estructura de ficheros, una vez descomprimida esa carpeta, pues tenemos eh, todos los archivos PHP que nos hacen falta para que el tema funcione. El 404.php, el archive, el comments, el footer, el functions, y varias carpetas donde después vamos a, a meter varios varios archivos. Si activamos ese tema, base, nos vamos a encontrar con esto. Una cosa bastante fea y, y simple. Por dentro, aquí tenemos un encabezado con su menú. Esto sería el contenido, donde en este caso aparece un, un post. Y aquí está. La barra lateral, Sidebar. Por dentro, ¿cómo son los archivos por dentro? ¿Cómo están organizados? ¿Qué nos encontramos? Lo primero que vemos es el style.css, donde tenemos los datos que hemos puesto antes que no eran obligatorios, como el autor, el, la URL, el nombre que le hemos puesto. Está todo súper super comentado y que resulta bastante sencillo para cuando uno empieza a pues, leer todos los comentarios todos los comentarios que tiene, todas las funciones que utiliza están súper documentadas más abajo nos encontramos con una tabla de contenidos de ese archivo está el CSS está todo muy bien ordenado y si nosotros además seguimos manteniendo las cosas ordenadas en vez de meterlas abajo todas a saco, ¿no? todos los estilos que yo me vaya inventando pues mucho mejor el archivo Functions, como os comentaba, toda función está con muchos comentarios para que sepamos para qué sirven y cómo se utilizan en algunos casos. Las funciones estas están también pensadas para hacer que soporte un tema hijo. ¿vale? En principio, eh, Underscores, ellos mismos lo dicen en su página, no está pensado para que tú te pongas a, a desarrollarlo como tema y a partir de ese hagas temas hijos. ¿Vale? El underscore está pensado para que una vez que lo descargues y lo, com lo completes, pues lo utilices como el propio tema que vayas a utilizar. ¿Vale? Bueno, tenemos varias funciones. Como esta, que nos genera un... Una barra lateral, con todo lo que hace falta. La carga de, de los scripts, que después vamos a, a modificar para que en esa función, que es la que le dice al tema qué hoja de estilos y qué archivos Javascript tiene que cargar, pues ahí le vamos a decir que cargue los de Foundation. El index PHP esto ya es la maquetación de la propia página. vale Tenemos una llamada al, al header, más abajo está la del footer y tenemos un div con identificador primary y dentro de ese div tenemos el main y más abajo la llamada al sidebar. Ese es el header. Con todas las etiquetas clásicas de HTML5 y las funciones para, para llamar a... Ponerle clases personalizadas para llamar a los scripts desde el head. Vale, pues una vez que hayamos visto qué es Foundation y qué es Underscores y cómo son, vamos a integrarlos, a mezclarlos uno con otro. Vale, lo que vamos a hacer principalmente es los archivos de Foundation, el CSS y los JavaScript, los vamos a meter en la carpeta del theme nuevo que hemos creado. Vamos a modificar el Functions para decirle que cargue esas cosas nuevas que hemos, que hemos puesto y vamos a modificar los templates del index de, y varios en el 404 para decirle qué distribución de columnas queremos que tengan cada elemento y vamos a crear los menús, las barras laterales y alguna otra cosa más lo que tenemos que hacer es si hemos descomprimido las dos cosas por, por separado tendremos la carpeta foundation y la que hemos visto antes la del tema que, de underscores pues cogemos Toda la carpeta CSS y la volcamos directamente en la carpeta de Foundation, porque no hay ninguna de CSS. Hacemos lo mismo con la de JS, que son todos los scripts que tienen. Los volcamos directamente encima del tema y ya está. Functions. En el Functions tenemos, como hemos visto antes, la, la función scripts. Bueno, el nombre que le hemos puesto como al tema guión bajo scripts. Esa función lo que hace es decirle al tema qué archivos CSS o JS va a cargar y en qué orden. Para cargar Foundation lo que hacemos es, después del estilo, después o antes, ¿vale? Da igual. Yo normalmente lo hago antes, porque primero prefiero que cargue Foundation y después yo con mi Style CSS, que es lo que dice esta línea, que cargue el Style CSS, eh, so puedo sobreescribir algunos estilos del Foundation. Pues aquí tenemos las dos líneas, que cargan el Foundation CSS y el Foundation JS. Para que Foundation, aunque ahora lo hemos incluido, no se ejecuta por sí mismo. Después de la función de scripts, hemos añadido esta otra función, que le estamos diciendo que cuando se cargue el footer ejecute esta función. Esta función es esta y en esta función estamos diciendo que en el footer de cada página meta ese código. Ese código, jQuery Foundation, lo que hace es ejecutar todos los scripts de Foundation. Es algo así como cuando te dicen de Google Analytics, mete este código en todas las páginas para que se cargue el Google Analytics. Pues más o menos lo mismo, le estamos diciendo que en el footer de cada página ejecute Foundation. Pues ahora ya vamos a la parte más divertida, que es la de modificar cada template de página y decirle qué distribución queremos. En el, en el header tenemos la etiqueta HTML5 header, que le estamos diciendo que esto es el encabezado de la página. En el encabezado de la página tenemos dos bloques principales. Este div, que se llama Site Branding, que es donde viene el logotipo o el nombre de la página, y un elemento nap que es eh, la barra de navegación como son dos bloques dentro de un bloque ya creado lo que hacemos directamente es, al bloque header añadirle el class row para decirle que el header va a ser una fila de contenido y a cada elemento de esa fila o sea, al dip con el logotipo y al dip con la barra de navegación le vamos a decir que cada uno tenga 12 columnas o sea, una fila completa ¿Vale? El, el Deep Side Branding tendrá 12 columnas y el NAP también tendrá otras 12 columnas. Además, le he añadido otra clase al NAP que es Top Bar, que luego lo veremos en la documentación de Foundation. Pues vienen mm, componentes especiales como esta, como la barra de navegación. Pues le añado su propio nombre de clase para que Foundation sepa que esa es su, su barra de navegación. esto es lo que os he explicado, el header con los dos bloques distintos serían esos eso sería el header con el bloque del del site branding, el div del site branding y el elemento nap al ponerle ya el nombre que le hemos puesto top NAP, él ya lo estiliza de esta de esta manera, una barra negra con el color azul que le hemos dicho al principio. Algunos cambios que hago yo normalmente en el header, en el site branding, te pone siempre, para el nombre del el título, le pone una etiqueta H1 y para el subtítulo le pone una etiqueta creo que H2. Yo las cambio. Al subtítulo o, o direct directamente las quito y pongo que ahí tiene que ir el logotipo o... Le cambiamos las etiquetas. Aunque esto es mejor que os lo diga el SEO si sí es mejor poner un H1, un H2 o, o lo que sea. Y igual que en el functions. En el functions, underscores por defecto, te pone que cada título de la barra lateral sea un H1. Vale, yo ese H1 también lo cambio por por otro. por otro, en este caso un H4. ¿Vale? Pero el SEO siempre, el que se encarga del SEO, siempre os dirá. En las barras laterales, el título, en vez de ser un H1. Quiero que sea un h3, pues lo haríamos aquí. Ahora vamos a modificar todos los archivos de templates de página para que cada uno tenga su, su distribución de columnas. En los, tendríamos que modificar esos archivos: el index, el page, el archive, el search y el single. Si los abrimos cada uno por separado, todos tienen más o menos la misma, bueno, más o menos no, prácticamente la misma distribución. Buscamos el deep primario, primary, y lo que la añadimos en el class sería la definición de columnas de foundation. Le vamos a decir que, en este caso, para dispositivos eh, de pantalla grande tenga ocho columnas y para dispositivos de pantalla media, como una tablet, tenga también otras ocho columnas. Si omitimos la de small, por defecto siempre te cogerá 12 ¿Vale? No hace falta poner Large 8, Medium 8, Small 12. Si Small va a ser 12, no lo pongo. Él ya por defecto lo pondrá como, como 12. Eso es el elemento principal, el contenido, donde va a ir el contenido, y en el sidebar, que sería la barra lateral, buscamos la barra lateral, que es ID Secondary, y le añadimos el class de Foundation para que coja cuatro de esas 12 columnas. Serían dos tercios y un tercio. Ocho columnas por un lado y cuatro para el sidebar. Ahora después lo veremos cómo queda. ¿Otros archivos que modificamos? El 404 también lo podríamos haber modificado de la misma manera. Pero el 404, en este caso, lo he puesto como ejemplo, hemos prescindido de su barra lateral. Y como le hemos prescindido de su barra lateral, le he dicho que... Para dispositivos de pantalla grande y media sigan siendo ocho columnas, pero como no tiene sidebar, se va a quedar huérfana, va a quedar un espacio ahí. Lo que estamos diciendo es que para dispositivos grandes, de pantalla grande, esas ocho columnas estén centradas y no a un lado. Ahora hay muchas páginas que prescinden directamente de la barra lateral. Para poner contenido ahí que... Pues prescindimos de la barra lateral y estrechamos un poco el contenido para que no ocupe las doce... Las 12 columnas. En el footer, en el footer de página también le hemos añadido, simplemente le hemos añadido el class row y en el deep que hay dentro, que solo hay uno, le hemos dicho que ocupe las 12 columnas. Esto, este tema que hemos creado, ahora lo tendréis en el enlace, lo he subido para que lo podáis utilizar. Eh, en el style CSS he añadido varios cambios, pero para no aburriros aquí con todo lo que hay, los he añadido en el style y ahí están comentados con, con los cambios que están hechos. Una vez que hemos hecho eso, así quedaría el hasta ahora el tema. En cuestión de 10 minutos ya tenemos el sitio, muy básico, pero ya tenemos el encabezado con sus dos partes de 12 columnas, la el main, la parte de contenido, hemos dicho que son ocho columnas de esas doce, y el sidebar con sus cuatro con sus columnas. Recursos. En foundation.zur.com barra docs está la información, la documentación de cada uno de los componentes que utiliza Foundation, y con muchos ejemplos. En el foro de soporte... Encontraréis dudas y respuestas a esas dudas a montones, además de que también podéis hacerla. El tema que hemos creado, que es ese, lo podéis descargar desde esa dirección. ¿vale? Esto ahora lo, lo publicaré y lo tendréis todo para que lo podáis consultar. Hay muchos otros temas que utilizan esta misma técnica de coger el underscore y el foundation y mezclarlos. Eh, unos muy famosos es, eh, por ejemplo, el Eisenberg, el Joints y el Foundation Press. Hay más, y te pones a buscar por Google Foundation y Underscores, te salen muchísimos. Y eso es todo. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Venga. Hola, muy buenas. Gracias, Hola. gracias por la ponencia. Yo tengo dos preguntas en realidad. Venga, dispara. Una, una es que desde aquí no se ve. No sé si el tema viene preparado para las traducciones, o sea, las. La sí, sí, en, en una. En, no lo he dicho, pero por ahí en una de las de los archivos de en el functions. A ver dónde está. Creo que era aquí. En el functions de underscores hay una esta función, loadTextDomain, donde ya le decimos qué clave, entre comillas, va a utilizar para, para traducir las cadenas. Después, cuando yo escriba cualquier cadena de texto, tengo que ser consecuente y no escribirla a pelo. Hay que utilizar un, las funciones de WordPress para escribir cadenas de texto y que sean traducibles. Claro, a eso me refería, que no sé si cuando sale un post, por ejemplo, el admin o quién lo ha escrito, no sé qué, esas cosas que ya vienen en el, en el tema, no sabía si que no lo veo... Sí, ejemplo. en el functions encontrarás esas funciones y además incluyen otras, que son los template tags, que vienen todas esas etiquetas de, de poner el nombre del, del que ha escrito el post, poner la fecha, poner varias cosas, todas esas vienen incluidas. La, vale, gracias de nada. La otra pregunta era Si yo tengo un footer de 5 columnas Que son impares En vez de pares como 12 grid ¿Sí? ¿Cómo lo centro? Tú, lo, tú le dices que se centre Foundation ya lo centra por sí mismo Claro, pero me refiero que no, o sea, El tema viene preparado para 12 columnas La puedo poner en 4 columnas En 6 sí. En pares Pero si la pongo en impares Se va a centrar Sí, claro. Vale, vale. Sí, porque no, el, las medidas no las coge, Foundation no las coge por, por unidades de píxeles. Lo coge siempre por unidades relativas. Así que realmente da igual el número de columnas y el número de píxeles que le pongas a, a cada columna. Una no, que le digas que se centra, se centra. Vale, vale. Pues gracias. Si no, es la prueba, ya verás. <risa> <risa> Lo probaré, probaré. Gracias. Tengo otra ah, preguntita. Tengo pregunta. Sí, una más por ahí. Sí. Muchas gracias por la ponencia. Yo veo exacto a partir de ahora. Me gusta mucho. Dime. No me queda claro. No has dicho cuando ha dicho que quita los h1 del header y del sidebar. No me ha quedado. Claro ¿Por qué no te gusta tener ahí h1? No es que no me guste. A mí realmente me da igual que sea un h1 o, o poner una etiqueta de imagen. Pero esto es por el tema de los, de los que se encargan del SEO que no les gustan las etiquetas h1 muchas veces repetidas. Por eso he quitado, pues una cosa que me piden siempre, no pongas en la barra lateral el h1, es que underscores lo pone. Por eso he, he recalcado eso, ¿no? De quitar de, de las columnas, de las barras laterales el h1 que por defecto mete underscores y en mi caso he puesto un h4. Pero yo siempre recomiendo el SEO, el que se encarga del SEO que especifique qué etiquetas hay que poner. Si son h1, son h2, h3, h4, lo que sea. ¿Vale? Yo en este caso he puesto en el en el título del sitio he puesto h1 y en el subtítulo, H4, pero puede ser cualquier otra cosa. De hecho, habría que poner, si utilizamos el, el customizer de, del tema, que si pones una imagen, en vez de cargarse esas dos etiquetas, se cargue la imagen en vez de las de los nombres del tema. Vale, muchas gracias. De nada. Buenas. Hola. Eh, ha dicho antes que el Andesco no le gusta el, theme, el chart theme. O, entonces, ejemplo, ¿No le gusta, perdona? El, el usar el, el, el, tema el tema Child ¿El tema? Child. Ah, el child. child. No, el... <risa> no, no es que no le guste, es que en todas las funciones vienen preparadas para que se pueda crear un tema hijo. Mm, ahí lo pone. Mm. Si ya existe, si no existe la función Marbella setup, pues entonces creamos la... Entonces, utilizamos la Marbella setup. Hacer todo esto? Si tú dos, como desarrolladora... Lo, de, lo sigues preparando como tema hijo, o sea, como tema padre, para después crear un tema hijo, uh -huh. no hay problema. vale underscore lo que te dice es que underscore como sí mismo no lo utilices como un tema padre. Entonces, que, que utilices el... underscore para crear el tema padre. Vale. Pero que underscore no lo utilices como tema padre. Eh, porque underscore no tiene número de versiones, no tiene la versión 4.5 y mañana sale la 4.6. Andesco lo van modificando así como sea, sin número de versiones ni, ni nada. Vale. Cualquier cambio que hagan, si no te sirve de uno para otro. Por eso se descarga y una vez de ahí ya lo modificas. Vale. Que puedes, como desarrolladora, pues, coger, descargarte uno, crear tu propio tema eh, padre y a partir de ahí ir creando otros sí, otros bueno, temas hijos. Yo creo no voy a el padre. Pues no. Claro. Ahora, por ejemplo, para futuras versiones, para la 4.3, en ese archivo de template tags hay unas etiquetas que ya te están diciendo que a partir de la versión 4.3 las borres porque esas etiquetas, esos template tags, ya se incorporan en el core de WordPress. O sea, que no, para que no redunde, pues se borran.